víctima. Ah, no, pero si tú eres una víctima de todo. Yo creo que por ahí va a ser... Todo porque soy una víctima. Eres un incomprendido de la sociedad. Bueno. <risa> ¿Cuál va a ser el tema que vamos a hablar en estos 20 minutos que hay que rellenar? Eh, es la, víctima? Es lo que tú eres la víctima. La víctima. Sí. dos cuadrados. Soy sí, una víctima sí. del sí. sistema. Yo soy yo ah, No son ustedes <laughs> Muy bueno. Nunca te dijeron que no estas casi ¿Qué? Decir, yo, no? no porque yo soy demasiado atractivo y no me caigo en esos tiempos A mí la vez me dijeron No eres tú, soy yo sí, pero... Cuando tu sí. no, no, no. primer color Haremos de tu pareja para iniciar el primer color? Hagamos no, no? la rutina de Guillermo no Y me dijo Démonos no. un tiempo estoy esperando Hace como... ¿Cuánto por el tiempo ya de año? No, papo, pues, él fue a los 19 y ya tengo 34. Mirad el tiempo que, que todavía sigo esperando. ordenado. Es verdad, madre. Se me acuerdo una vez que... que... cosas de pendejas, por pues, mi primer pololo. Nunca había pololeado y que me dijeran eso era como... ¿Y te pegaban ahí o no? No, ah, bien, todavía no, se... no era mi primer pololo, no. Sí fue el papá de mi hijo que... Pero yo creo que... Pero no te hay mi... la víctima. No, hay víctima. Víctima, pero... Heavy. Pero no, ya después ya no, ya. No, nunca más. No, claro, una mina. Lo que estábamos no. conversando era de que ahora tu pareja no, no te pega ni se va de borracho ¿no? Ah, ya. Yeah. No se okay. va de putas. Qué gran avance en ti. <risa> no, pero si la idea es ir avanzando, con Mi meta es no pegar durante una semana. ¿La tuya? <risa> con mi pareja. Ah, no, voy pero... voy a con la wea Esa es mi meta ya, yeah, no vi, los dos tenemos metas por la vida no, voy a hacer que, que yo hace un tiempo que era que era degustador de mujeres Ah, ah a a a <risa> Hola, vez trabajaba aquí un mujer que era de karaoke que era más feo de la tula de viejo <risa> y el ah. loco decía catador de Kegitori ¿quién va a tener que acercarse? es como, a ver Bonfeo. Como ¿Cómo oh, le viene? No, pero es que son... Son las más flores, pues así como que son los que más y son súper exigentes. Son oh, feos, weón. Entonces, era... Son no, feos y, eso... de... y exigentes máximo. Como el chileno Como estamos hablando delante. El chileno más lo que vi, weón. Y... A ver, amigo baje la panza. Pongas a trotar. Y no más cinco minutos en la cacha. Oye, oh, sí de repente nos falta, son horribles, por último las mujeres nos arreglamos y quedamos un poco más bonitas, por. Oye, esa que... Las mujeres nos pintamos, nos, nos alisamos el pelo, no yo lo vi en un meme y después no, no me había fijado, que es verdad esa weá. las mujeres, sí. wea, cuando... Hay un meme que dice, la mujer cuando sale, yo, ¿sabes que yo veo mujeres súper arregladas en el mall, wea, super arregladas! ¿Y el hueón con la camiseta del, del equipo del colo? ¿Cuál el, <risa> el hueón? ¿Y con buce y una huevo, que parece buce O O con, con esas chasquillas y pizzas. Sí, ese hueón se merece que se lo borren con un negro, hueón. No, pero hay y minas tan lindas. El otro día vi una, una chica... No, pero yo, al... yo no disfruto esta hueón. Yo fui... Era, al... ¿sí? Una mina linda anda con un feo. No es porque sabía. José tiene talento bueno, lo yo hace rato respeto de... sí. Tiene talento No, no, no es que tenga la verga grande Tiene talento de Es que sabes que yo me fijé que Cuando yo estaba tratando de aprender del tema Porque era el en el tema De <risa> conseguir pareja Neófito de nulo sí, mi amiga, pues, En el periodo Y La seguridad del hombre Influye mucho Yo Llegó una conclusión tonta que a la mujer le gusta lo uno seguro porque no la para que no la huéguen <ríe> vale. No, y aparte que... aparte que... No sé, hoy en día no sé, igual está todo tan cambiado que... O ya al hombre tampoco le... por lo menos lo que yo converso con el personaje este <ríe> es el personaje? ¿Cómo le ponemos? A ver, a quién. A este, para el último. ¿Cómo le ponemos? Pancho. Pancho, perdón. Ya. Pancho. Eh, don Pancho, la mujer. Ya, Don Pancho. Don Pancho. Y Pancho. cuestión que él también pues, me dice que, no sé, para él es como. De repente va a es que no sé por qué la persona que esté al lado de él no dependa de él en todo sentido, pues económico. Y eso es como, me dice, es como súper valorable porque. Pero sí. ¿por qué sentido económico? A lo mejor se ha porque lo que Claro, porque plata, pues, en bueno. general hay minas que. que me dicen que la, hay mujeres que lo único que buscan en un hombre es lo económico, pues No sé si todo. Pero la, sí, no sé sí si las tú. que busca él, pues, bueno, a mí no me ha pasado eso, pero a mí una vez tenía una tenía una, una chica con la que salí. No era nada, no. Y me pidió plata. Pues. Yo le dije, tengo un restaurante. ¿no? <risa> Estudio turismo. <risa> no. No me acuerdo en qué periodo me pillo. Pero no o sale. Es que sabes lo que pasa es que uno, yo siento que cuando cuando dicen ese comentario es porque yo creo que también ha, ha puesto plata. Hoy en día Como no. Un hay... ejemplo, yo por ejemplo yo no me hago por el sexo. Me pide plata, de hecho me pide esta loca, coche. Ya nos conocemos casi dos años y como en por los pololeos. Y me pido plata ya, ah, porque es que hoy en no día, hoy en la día, la día el, el tema de hoy en día de las minas en general, no sé si todas tampoco. Pero yo no creo todas. que sí, no la... generalices porque a no, mí no, no me ha tocado. No, no, no, no todas, todas, por eso te digo. no Y todas. son minas que si me tocaron las descartaría. El no tiro. todas, porque tampoco me incluyo. Y por, no. los, y tampoco me por ejemplo, la, la maca tampoco una la misma. Aquí sí, no incluyo ni, revés, ni, la, la, la, ni a la Dani, ni a la... Yo creo que al revés, porque ni a la Dani, ni a la maca, ni yo estamos incluyendo el tema. Pero sí en general hay muchas mujeres que le gusta y que le paguen... No que la uña no, no, pues no todas. Hay un segmento de mujeres que y que sí. le compren zapatillas, zapatos, pues tienes como cara, y como yo digo, pucha, o sea, trabaja si querés.. y, que y, com que y, y, com y complementalo por... porque ponte tú, eh, en el, acá el Pancho igual, pues ponte tú, eh, ya, complementalo, ponte tú, el, no sé, él me invita a comer pero también de repente igual pago yo Hoy en día, no sé, pues igual hay de todo. Ni, yo no le pagaría a nadie, pues nada. Estaba la misma más guapa. siento que... O... Oh, o, oh, no sé. Pues sería una mala señal. Nunca hay... Züyorsun, señal, a, nunca llegué, bueno, yo, por ejemplo, re. pago. Yo cuando puedo, pago. Realmente, bueno, realmente he podido. Pago yo, pero con no una mía. ¿sí? Pero... No, no, no, pero no, Ahora, claro, hay mujeres que pagan la mitad, ¿cachai? ¿sí? Ya, es otra cosa, pero yo estaba con mujeres que tampoco es como un aprovechamiento de ellas Es como... se da nomás sí, y... Yo igual he conocido acá, igual he conocido gente así sí, Que pues buscan sí, chivas dadas, o han tenido, No sé si se han sentido tan orgullosas, pero los han tenido Pero tú? no es un tipo de mujer con, con el mismo periodo Conte tú, tú sí? mi ex cuñada, sí, pues tiene la, bueno, la, la niña de ella, además la que tuvo por el negrito como que ella no hace nada por la vida Ella, él mantiene a las tres, ¿cachan? el loco? Sí, po ¿El Sí, pues Él la mantiene a las tres, a las dos niñas Y a la, a ella, pues y más encima ahora me dice la, esta chica como Nosotras siempre quedamos en contacto, pero separamos las cosas Y ahora me dice, no sabes nada, pues yo digo que estoy embarazada ¿Del negro? Del negro ¿Cuántos hijos? Oh, no, tres, tres ¿No? Y el loco en esa... Caleta, En, esa, en sí, esa... estamos para la caga con la perijita con uno. O sea, como teniendo en cuenta la responsabilidad que significa. Bueno, yo siento que cuando uno quiere tener un hijo, lo tiene nomás. Yo creo que toda la otra hueá es pura. No, pero el año pasado, yo te conté que este la, se fue de la casa y la cagó con una amiga de ella. Y tuvo gemelo, al final uno de los chiquitos. ¿Qué? ¿El Si es bueno para a los hueá, ¿no? Y a mí también me tiró los palos por, por ahí y yo le dije no. Te perdiste una afro No, yo, ah, yo no, le dije, yo no me meto ahí. Ah, pero el negro igual, eh. Ya, no, sos... pero mira, ahí hay, hay un sí, ejemplo. ¿Por qué la mina? ¿Por qué la mina? Primero, ¿por qué la mina yo? Porque el negro no creo que haya mostrado ni el chat pues, Yo creo que la loca siempre sabía que era el negro por, para por el huevo. Entonces, yo de eso te digo que por ejemplo, como le dice un psicólogo que. Hay una bandera roja. weón. Pues. las banderas rojas son por ejemplo son señales que te hablan de que de repente si tú no te das cuenta, cagaste. esto. Y siento que lo bueno infiel se cachan. Aparte que siempre es... si, esa siempre siempre se sabe. Entonces... aparte que yo creo que uno cuando está, está ahí empezando algo, yo creo que hay igual hay que poner como ciertos parámetros también en decir, "Oye, sabéis que esto no me gusta o, es, o yo no voy a ir por este lado" o... Creo yo, pues, porque esta cabra para aguantarle eso Es que yo, yo siento que los parámetros, claro, se ponen... Eso tiene un timing Porque tampoco lo puedes poner tan al principio Tiene que haber como el momento justo, pero... Es que siento que en el pololeo... Estáis con alguien, weón, bueno, y está guiando O lo que sea, sea celoso, sea celosa, o cualquier güey Te igual en el pololeo, ¿cachai? Como que la gente se amaba mucho con el pololeo Yo tema... después de, de, de tener un, una una relación con una hija y todo, ¿cachai? Como que siento que ya un pololeo, por ejemplo, si yo terminara con la y yo era un pelota. Bueno, yo me calentaría la casa, yo la primera wea que veo, como lo hacía uno de un Claro, igual me caí, cachai, de repente me enganchaba más y no alcanzaba como a dar los cortes pero... Pero tú, cuando vais viendo weas reales, ¿cuáles tenés que cortar Sí, yo con el Pancho y con soy ¿Y no bueno, bueno, van a cambiar no van a cambiar? ¿Vos van yo, yo con el Pancho puse los límites al tiro, al tiro. Porque me costó en situaciones. En pues. eh, los dos casos, uy, pues, uh, este otro también, pues no, yo le tiro pues. Y yo le dije, le puse los límites al y le dije, no, a mí no me venís con cuestión. Y listo, pues, se le pasó, tato. <risa> porque, le pasó? porque uno, oye, es que a mí ya me pasó con el papá de la niña, pocho. Pues. Yo no fui poniendo límites, no fui, no fui, después me, me pero dio. Yo creo miedo. que con ese loco que que he puesto los límites, luego igual se a salpado. Y listo, pero. Y le digo, Chica. Eso, bueno, igual, ¿Y la, que le dio chicas. Son buenos y igual olfatean. Y era pendeja es que también. Uno, ¿no? Yo no sé si te lo he dicho la psico, pero uno anda con lo que psicológicamente uno se puede andar. Tú estás con esa pareja ahora, ¿cachai? Porque tu psicología te permite andar con otro loco. Porque por ejemplo, cuando tú con el otro loco, igual eres más vulnerable. Sí, pues. O sea, tú igual te sientes que tú eres una persona. Vulnerable, pero que, que ha sabido en esa situación. El otro buen con el que estuve trabajando, no, pues, se Todo el rato lo, se vulneraba y aprovechaba, y, y, y le gustaba ser lastimero en ese tema, pero, ponte pero, tú. pero bueno, nunca voy a ir, Ponte tú: yo no, no aplaudo lo que me pasó con el papá de Aníbal en todas las vivencias que tuve, pero siento que sí me, me sirvió para a lo mejor para después llegar a, a otro punto que no, ya no lo permití, O situaciones que no, no, las, no las permití. Y con este, también, con el curadito también, pues hay cosas que ya pasaron, que no la aguanto ni lo que pasó. Pero, pero como... tú nunca no cachabas esa wea. Tú nunca normal esa manera. Es no que se sabéis que... Dejar la otra, sabéis que uno... De forma Lamentablemente cuando uno... ¿Qué ha pasado en tu cabeza en caso? Lamentablemente en mi caso, yo, yo por lo menos, él yo creo que no. Que me enamoré hasta las patas y uno va normalizando cosas, si ese es el tema. No Va normalizando, lamentablemente. Las mujeres golpeaban, les pasa uh -huh. pero mismo. Pero ahora, ya si me lo miro desde afuera, que yo ya salí de ahí, es como que no. Y por eso hay cosas que, lamentablemente o felizmente para mí, en el pancho no lo, no lo aguanto. Pues. Don, pancho. Don Pancho. Don Pancho. Pero. Nos quedan 7 minutos, contemos la anécdota de las petas. <risa> ¿Cuál es? No, no. la mía no, porque... No, la hermana es, es tú. Tu... ¿Cuál es la hermana La que? verdad es la que te conté, nada. ¿no? Ah, que... ah, ya, ya. ya. Bueno, los, ojos, <risas> los ojos, los los ojos traviesos, sí. weón. Que después tuve que abrir a la wea para que la loca no se pasara la Sí, pues que se te debía llevar los ojos para las tetas de la otra. Sí. Qué terrible. ¿Qué, qué es tu idea, de que fue. Yo me acuerdo que. O sea, a mí, a mí bueno, me... Fue una weá así que no a mí me pasó... Yo me pasó de forma inconsciente, después cuando me, vergaté, me percaté, ya era demasiado tarde A, a mí sabéis que yo soy... Por eso que estaba... es para aclarar el tema, porque sabéis que yo sabía que era... En, situaciones, bolsa, los que eran en situaciones, cuando yo salí a, a algún lugar, a mí sabéis con lo que una vez me pasó, con lo que se me iba la, la vista Oh, pero es una weá, pero que me pasa y me pasa Cuando he salido así a lugares Ya... Típico los locos, los locos con buzos, yo no sé. Ay, es que me, me da vergüenza, es como. ¿Te eh, llama la atención? No. Se desvía la mirada. Se, se me debía la mirada porque pues son muy notorios el, el paquete, loco. <risa> Ahí sí. Pero tú. Ya, eso es una duda. ¿Te gustaría mirar paquetes? Sí, pues. Yo ¿Sí? por lo menos. A, a, a mí me gusta mirar los locos cuando. con los locos con fotos. A mí me gustan los locos con potos. Ya, no, que tenga así como una paquete, mina, pero... Que la mina es como que nunca hablan de eso, pero el paquete... Pero mira, el paquete... Yo sí, po, pero me, sí, me, a mí se me... Deb... No en general, no, pero sí se Más me... Deb... Sí, sí se me desvía la mirada cuando andas con buzo. Ya, ahí te da la suya. Lo mismo que te pasa... Igual tener... he tenido pareja... No voy a mencionar nombres pero igual he tenido parejas que de repente... Yo, eh, yo he tenido dos parejas, caché, que, que, que han sido buenas para mirar. Se les va a mirar así no no yo ahí. Y, y yo en ese momento igual era más inseguro entonces como que voy a, igual no voy a pero después me daba cuenta que era más como una mala costumbre sé no. que tenían que como uh. y que lo que pasa es que si yo por ejemplo igual evito hacer esa hueá. o sea yo, yo no, igual no ser soy respetuoso mirena. yo con no la Andrea, mirada. o sea me lo y le por soy respetuoso y me hago el güey nomás, ¿cachai? porque igual es feo ¿caché? que yo, yo conocí la pareja de una amiga esa eso una vez me gustaba un Coquimbo Íbamos para la casa, nos fueron a buscar al aeropuerto. Y íbamos por la Serena. Y la Serena iba de una loca así con esos. ¿Cómo se llama esa patines? Patines. Estaba sexy, weón bueno, así con las pechugas todo, y todo. el loco así, weón manejando y se da vuelta. Entonces, yo no soy en contra de gente que mira, pero yo siento que hay que mirar el piola. Porque el loco estaba con la mina y iba con mi amiga atrás y fue como... Oh. O sea, Sáquenme de aquí. Yo no soy mirona, pero sí, en, en, en, y, y cuando me pasas esta situación, soy como súper piola para hacerlo. Pero ponte tú con, con mi ex, el borrachito. Una vez fuimos a la feria, po, Y pasó una mina, era estupenda. Ya. La abuela es como son. Y yo, yo, y yo pasé y estaba como así, po, y yo le digo, voy aquí y pasé, Pero le dije, po, Así. Pero la miraba y la miré. Yo dije, ¿qué estás bueno, haciendo? Ahí te estaba mirando, qué a dónde venía yo le dije, pero si te toqué, ¿por qué soy así ¿Te toqué? ¿Qué pasé? La mina <risa> era estupenda y ni siquiera sabía, pero ese se daba vuelta pero era cara el palo, así como... Ahí me decía, ¿pero qué tiene, qué tiene que mirar? Si estoy contigo, no estoy con ella. Pero yo creo... Pero, que... pero tenés que ser respetuoso, pero se trata de yo... respeto. Es como, weón, estoy aquí, hacia la viola por el... Claro. Luego que aprovecha de mirar, tenía un mi amigo. Y igual, por ejemplo, en Masá, a mí me, me gustaba mirar al ojo. Mirar los ojos A mí me gusta he mucho las caras, las que los no cuento. Primero miro la cara, casi. Y. Cuando pasaba una mina guapa, Le pegaron a mirar por la pasada y era. Nunca me di vuelta. Fue rara vez que me había dado vuelta, a lo mejor. Fue muy guapa, pero. No, no, no. Y. Este huevón era el típico huevón, típico hombre con que se esa acuerda de haberse Y como, huevón, oh, ya, si, pues, ya <ríe> si, ya, ya cachamos. Ya la Nos dimos cuenta todos. <ríe> Ahora que estábamos en Bolivia, no pasa una de esas, huevón. Y, y, y éramos cuántos en un grupo de seis, ¿no? y Y creo como, ya, si todos cachamos, que... pero son de esos típicos hombres porque son no, no, pero, hombre, son muy... no, pero él, él, él me decía, pero ay, se, y se, des, se descartaba como, ay, pero tú, tú seguro no miráis. Y le decía, sí, sí, miro, pero uno por último. Respeto. Uno lo hace, las respeto. minas somos más piolas en ese sentido, sí lo hacemos. Pero. Pero el hombre no. En general, no todos tampoco. Pero lo mismo le decía yo, como que uno tiene que ser respetuoso de la persona que uno tiene al lado. ¿sí? ¿Por qué? Porque es sí, incómodo. ¿Cómo le vas a hacer? Porque a mí a, a, a Don Pancho nunca lo vi, nunca lo vi es que si a lo, lo, mejor hace, lo hace, más pero él, él es muy respetuoso en ese sentido no, no, Yo una. No, parejito, voy a, no, voy a decir, sí, sí, sí pero si lo hace, la la piola No, acá Don Pancho no es como, no, tuve igual era, igual tuve rollo en persona No, no, no hay, es que una vez me pasó una talla fea, fea estaba con una amiga acá y a ese momento le gustaba un loco que trabajaba acá estoy seguro, me la dimienta está... afortunadamente loco se fue a varios pero era un loco, sí, era, era chico y era de niña. entonces... estábamos en el salón de al lado estaba yo con mi amiga, no sé qué estábamos haciendo, conversando justo me había venido a ver ambas porque ya esta chica había dejado otra él. Y la loca miraba para acá, miraba para acá, para la barra, para la barra, siempre era una weá. Weón, qué onda la loca, que yo después cuando la fui a dejar en la casa, yo me fui con mi amiga y le dije, viste lo mismo que yo. Así como esa... porque no fue tanto que le dije, anda a saludar, sí que... Como... palo, ya lo estoy con la palo, weón. Entonces... Eh... Igual tuve problemas por eso, porque tampoco no es difícil que te acepten que haces, que acepten esa situación. De la gente se está aguardando, pero fue oh, pues, como yo. pensé que tenía un rollo con ese, no, pero sí. no, no, por eso te digo: la, el mirar, ucha, pero hace la piola, la, no de la piola, voy Don pancho es como bien, pero él es como muy respetuoso. Oye, bien. hagamos palabra al cierre. Entonces, en conclusión, el negro se cagó a, la, a tu cuña, sí, ex cuña, sí. sí. y eh, tú miras paquetes. No, lo ojo, y después la teta. No, pero en la, en la situación específica, no, yo... miraste la tetas. Ah, con ese, sí, weón. Bueno, en sí. esa situación específica. Se fue. Sí, no, me encima miro... con la persona no weón. Me... Me... Me... Me... No, yo miro Es como para él le miraba la pechugas en sí, alarma. Es que, pero eh, miro paquitas, pero con buzo. Lo demás no lo vi. Sí, es que esta weá era un escote muy pronunciado. Yo no cachaba que la loca ya, tenía tanto vi. talento, sí. No, ver, sí. Pero, sí, yo después igual puse así como hablé el tema porque. Era como haberle mirado las pecho con alarma, weón sí, muy... <risa> ah, uh, uh, carcita, ¡Ah! No me imagino que haber contado a la weón Yo de hecho, justo lo... por eso que estaba la... ¿Me miraron la me miraron la Sí, por... no, igual Sí, le puse la pata al tiro encima porque... <risa> fue una weones, cachai de forma inconsciente, cachai Pero tampoco yo ando con la vida haciéndose, Igual le dejé claro a la weón para que no se pase rollo Y después ni la miraba, weón Porque si esta weón... va a dar cualquier rollo, weón Ya, weón Palabra al cierre, estamos listos ¿Qué han...